Y hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, estamos aquí de nuevo en OneShot Sigo grabando desde el mismo día, porque bueno, estoy deseado de terminar este juego, me está gustando mucho, bueno, no modo eh, Vamos a ver, empezamos... Putes y eh, sí, ahora tenemos que ir a... Tenemos que ir a la torre Si no estoy mal, ¿a ¿dónde está Malay? En esa puerta de abajo Así que vamos a ver lo más rápido posible para ver que nos depara el final de este juego. Espero que sea muy interesante porque va yendo muy bien hasta ahora. No. Ok, no entendía bien esta parte. Aquí no sabía bien qué hacer, así que busqué lo que tengo que hacer es cerrar el juego. Esta X me dice que cierre no sé sí el juego, así que vamos allá. El interior de la toma está mucho más oscuro de lo que pensaba No No, no. hasta el sol Pero, Brian, ¿sabes qué le ha pasado el sol? No ¿Brian? Oh. ¿Brian? Vamos, Brian, diablo Oh, Dios No puedo hablar conmigo porque no tiene el sol Creo Brian ¿Qué está pasando? Oh, Dios Oh, okay. Hola, Nico. Oh, hola. Enhorabuena. Ya se ha todas Me estás hablando ah, si a mí? Correcto. Pero siento enterraros a Brian. ¿Dónde está Brian? Ya se ha ido. Mentira, estoy aquí. He tenido que me contigo con directamente. Espera, entonces Brian se ha ido de ¿Se de buenas a primeras? Correcto. ¿Para siempre? Correcto. ¡Mentira! Venga, ya he cumplido su misión. Y tú también Nico. ¡Mentira! Aquí. Ya puedes hacer Todo lo que he encontrado ha sido como una pesadilla. Como no, que decidas, estar en mi casa. ¡Vaya! Pero, ¿qué pasa? Pensaba que veo más, ¿sabes? Pensaba que teníamos el lugar de la torre. Pensaba que había un lugar donde tendríamos que poner el sol. Y ahora ya ni siquiera tengo el sol, y luego no sé sea. Pero parece que algo no te va bien. No. Haces un buen trabajo, Nico. hace un buen trabajo, hace algo dormido, Nico. estás contento? Bueno, supongo que sí, pero es que. Ya, va. Ay, ¡Y se acabó! ¡Ah, dormir! Ni siquiera me puede despedir de breve. Y en cuanto al ya, ya hemos acabado de que me Nunca, no vuelvas nunca más a ese mundo. No te creo, güey. No ha acabado aún, independientemente de lo que te haya hecho, la historia aún continúa. Documentos, mis juegos, watcher. Busque ese símbolo. Una vez activo, inicio el juego. Ok. Documentos rápido, vamos hasta acá. Documentos. Juegos, mis juegos. O sí, sea, es. Eh, one shot. Ok. Es una aplicación. vamos a ver Esto es. Oh. Esto es un lema como el juego original. Sí, sí, sí. Es. Esto no tiene nada que ver ahora. Esto se creo. no bueno, se creo ahora mismo. Ok. No me puedo mover. Vamos Ok, abrir esto. y abrir el juego ahora, ¿no? Ok Nico Nico, reconoceme, ¿Hola? ¿Para bien? ¿Para bien? ¿Para, ver, ¿no? ¿Para esto hace un momento? soy tu voz, en mi sueño soy yo no, supongo que no estás un ¿No por ahí. momento, en mi bolsillo no recuerdo haber puesto ahí porque tengo, te voy no te la voy vamos a seguir, ¿y tú? ¿por aquí? ¡tú! ¿por qué has vuelto, Brian? Te he dicho que te hables, sabes que no te acabas con la historia, sabes que intenta acabar con la historia, es eso, ¿Qué quieres más de mí? no es eso, bien, si no quieres esto me aseguraré que nunca lo hagas. que ponerlo a encajarlo con esto aquí creo creo creo que vamos a va extrañar okay. lo dejamos ahí y dice que en aquel entonces te conté lo menos posible así que adelante ah, nada para Mis disculpas por ello, no quería poner al bibliotecario en peligro. Eh, él, él se tiene la costumbre de sincera a la gente no de su verdadera naturaleza. Ah, vamos a empezar esto entonces. voy a encajar, con el a y me dice el camino... Ok, ok, lo voy a hacer, rápido, es para arriba en esta Aquí es arriba es para por de nuevo por desgracia he visto cómo se le ha lo a, a amigos cercanos el mundo bajo mis propias condiciones okay. para abajo también ah, ya que he ah, nunca fue mi intención que antes estrellara se complica bastante esta de acá supongo pongo a busca la muerte si muerte el terreno y esto muerte para él muerte para él un deseo implacable que se ha manifestado físicamente. Ya has visto las cicatrices. ¿Ok? Ahora mismo el lento está haciendo todo lo que puede para impedir que van si intentando ganar al menos unos minutos esta de acá oh, ok, sí. tu que pues, okay, era el camino a una de estas oportunidades es este, esta porque el compañero te dice, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Sí. de misión ¿ya? ¿creo? si antes era inevitable que antes de que inevitablemente traigas el suelo más a de... hasta acá Aquí está donde true Dios Y ahora se el juicio no final del mundo Yo soy Dios Yo no soy Dios, Dios, Dios. Okay. Por supuesto el ente volverá a ponerse en contacto contigo ahí La puerta es esta Cuando, y cuando lo hagan intentaré engañarte para que destruyas el sol no debo caer comprendo amigo esta de acá esto terminará con el mundo de manera instantánea esto de acá No más nada, y la puerta a seguir es esa de aquí. Esta de acá. No, no, no es tan fácil. La puerta de es esa de aquí. ¡No! que no quiero ir. Ah, oh, Dios, ¿me ¿dónde volví? Pues sí, pues sí, claro, pues Lo siento, no sé qué más, no sé qué hacer en una situación así. Compré para arriba. Yo me estoy volviendo loco con esta rompería. con esta rotura del cuarto muro. Lo primero que tengo que decirte, la verdad Eso es el único vínculo de Messi con el mundo Ok, aquí le doy. pisa todos los temas que este así que le voy a poner lo Ok Subo esto todo Y... Un paso más Ahora hay esto. Mientras el Sol Siguientate el Mesías Primero Mientras el Sol Sí en tanto, me en el sí, Mesías Primero Oh Dios ¿Quieres si decirte mandar a Nico a su casa o salvar a todos? No, por favor. No a elegir eso, se ve en el juego como Nico. Si, sí, te, te lo ponen a jugar contigo porque te hacen saber que Nico quiere volver a ver a su mamá y si te lo ponen a llorar justo antes de venir para acá. Me asusto. Eso, pues sí, se me asusto rellenar este cuadro ya. No sé. Dios, me va a poner a ¿sí? elegir mandar a Nico a con su mamá o elegir el mundo. Dios, no. Bien, bien, bien. Destruir el mundo puede, destruir el mundo puede tocar con el mundo. Ahí creo que es una tradición debería ser. Estoy el sol, voy a con el pero voy a caer a Eso es fácil A ver e Y ahora, voy? a mí la única forma de que es vuelva a casa? Dios... Me voy a poner el decir esto Tengo que... Vecillas para... Oh, de bombillo. No me di cuenta de, de las cosas, de que las cosas pueden terminar así, péndenme por favor. Bueno, no, oh, te cool. Persona, no sé quién es, por qué es? Pero, yo soy el gerente unido. Que volver a ver su familia o oh, un mundo entero, ah. está un Menos mal que esté salvo. Supongo que no vaya a no volver. Nico, estoy aquí. ¿Brian? Sí. ¿Es tú? ¿De verdad? Pensaba que te ibas a Nunca te he abandonado. Oh, estaba un poco asustado antes. Estaba con mi mamá solo. Pero ahora si sido un estúpido con mi verte se merece, ¿no? Ah, creo que tenemos que averiguar dónde dirigirnos y.. El... el sol. Se ha iluminado solo. Creo que debería diría la verdad, ¿no? Que se cerró lo que tiene viento y te lo sí, sí, sí, no. ¡Oh! ¿Aquí es donde recogemos el sol? ¿Sí? ¿Sí? Me gustó cuando cogemos el sol al principio sí, sí. Dios, ya sea que al final Lo perciben, este capítulo va a ser más grande Seguro que sí Dios, se fin final. Sí, es el principio que tiene el ¿Sí? vamos a hacer lo mismo? ¿De que te a hacer lo mismo? ¿De a hacer lo mismo? No, eso es diferente Así que has conseguido llegar hasta aquí Supongo que tú vas allá Así que, sé que te contaré cómo se va el mundo Luego que llegues a la cima, destruye la bombilla y... Venga, engañas Pero no quiero comprar la bombilla, no quiero... Déjame ah, ni Sos Sólo estoy intentando animarte Sé que si te he de estar jugando Ya te voy a dar la decisión, ¿verdad? van a seguir siendo salvar el mundo por ahí? Por lo que te se estás sentando. No. ¿Por qué se estás entendiendo con relaciones? ¿Pero si no has conseguido averiguar qué es este mundo? ¿Vamos? Te lo dije. Te lo dije al principio, tu misión es ayudar a Nico a salir de aquí. Porque Nico no forma parte de este mundo. Nico es lo único que me hace es salvarse aquí. La decisión final depende de ti. No puedo ir en contra de. No puedo ir en contra de para lo que estoy programado. Ah, es un pro-walk, ahí estoy hablando. Solo tienes una oportunidad. Si dejes romper las de millas, Nico se despierta en casa como si todo hubiese sido un sueño. Pero si te metes que Nico devuelve el sol, tendrás que soportar el. De de Diego, sí. Al menos tiene Nico la verdad. Nico, Nico te importa, verdad? Sí, la verdad. ¿Sí, sí, sí? ¿Qué es esa Supongo que Fusel se sería más alto. A lo más alto de la torre, Si se envió sobre ella, por fin vamos a salvar el mundo. Es que esta vez es la buena porque tú estás aquí. Entonces, podré volver a casa de verdad. No puedes volver a ver a todo el mundo, de ¿verdad? ¿Estás bien, Brian? No te veo con ganas de hablar. Nico, ¿sí? Todo como te me dime. No podemos salvar a ambos. Al mundo y a ti. ¿Qué? ¿Qué quiere decir que no se Para enviarte a casa tenemos a la bombilla. ¿Qué? ¿Pero eso no acabará con el mundo? Sí. No quiero que eso pase. Entonces, ¿qué pasará cuando sabemos el mundo? ¿Qué pasará conmigo? No lo sé. ¿No lo sabes? ¿Qué es ese lugar que ese el lugar que pertenece al sol Si colgo el sol aquí, sería capaz de salvar el mundo, ¿verdad? Pero si quieres una casa, tendrás que... encontrar. buscar... Brian... ¿Qué debería hacer? No me pongas a decir... voy a hacer la decisión perfecta... Quiero, quiero, porque no quiero no puedo dar tú. moral. A ver, soy, a Ay, Dios. No puedes dejar que muera. suerte de Te que No me dicen qué pasó. Dime no, por favor que no se me va ¿Se va a acabar. Sin desnudo? Bueno, que ¿Cómo ¡Oh! La, la primera planta. ¡No sí, sí. sí, sí. Aquí es donde empezó todo, se cierra. No puedo volver a entrar para hacer algo. Aquí se acaba. Bueno chicos, hasta aquí la serie de gancho No, no, tengo que buscar en Youtube el final de salvar a Nico Ahora mismo lo busco, hago el corte y... porque no me puedo quedar sin saber qué le pasó a Nico Ok Hola ¿Qué pasó? me oscuro aquí. Oh, oh mira la a apenas el túnel y creo que puedo ir una voz también mamá puedo irla llamándome Ne Todo lo que necesito es pasar otra vez esa pared. Y finalmente volver a la casa. Vale. Bueno, aunque eso es impresionante. supongo que se salió. Se salió la pantalla. ¿What? Se fue. Se fue a través de, de, de la computadora. De la opción porque no creo que ni se pueda vivir la pensar que mató todo un planeta todo un mundo gracias por todo ok bueno chicos eso va a ser todo gracias por haber estado aquí en esta maravillosa serie y bueno esto va a ser todo y hasta la siguiente.